Cada palabra tiene consecuencias. Cada silencio también. Amigos, las palabras que no dicen nada tienen consecuencias, pero también las tienen esos silencios que lo dicen todo. Hola. Sean bienvenidos a Be Lifers. Les saluda Ricardo Niño y me complace que esté nuevamente por acá junto a mí. Estoy seguro de que están progresando. Estoy seguro que estos videos les está haciendo de ayuda a ustedes. Hay ocasiones que no sabemos cómo afrontarlas, ¿no? por más que lo intentemos nuestras palabras no logran salir y nos invade un silencio abrumador lo cierto es que así como hay silencios que lo dicen todo también hay otros que esconden una gran verdad silencios que sirven para mentir y es impresionante pero sin decir ni una sola palabra podemos destrozar a la persona más enamorada de todas cuando el silencio aparece no hay vuelta atrás y con él llegan el rechazo y el odio <risas> vaya joyitas no el silencio llega así sin camuflaje y ataca aquí te digo que si no sabes qué decir quédate en silencio esa respuesta se mantendrá y entenderá perfectamente y tendrá mayor fuerza aún créeme pero no podemos que este se apodere de la situación porque muchas veces por quedarnos en silencio podemos perder grandes oportunidades es impresionante Cómo el silencio puede defenderse por sí solo la verdad no hacen falta las palabras ni una sola en realidad este deja el descubierto de nuestro ser puede o, o indicar que somos lo bastante maduros para no omitir palabra que entorpezca el momento o, o todo lo contrario puede demostrar que somos grandes cobardes y que las palabras o mejor dicho las mentiras ya se nos acabaron y no sabemos qué hacer pero a veces no podemos negar que refugiarnos en el silencio es lo mejor a veces respirar un poco de silencio nos ayuda a alejarnos de aquello que consideramos errado y que nuestras palabras no saben cómo explicar que simplemente no nos importa pero si queremos darnos a conocer y permitirle a nuestra mente que tome un rumbo mejor creo que en ese caso debemos hablar el silencio puede sacarnos de apuros pero no podemos ignorar que este también puede meternos en muchos todo depende de cómo lo utilicemos aún así en este caso expresarnos es lo mejor Tal vez esa persona espera unas palabras de aliento de tu parte. Unas que le indiquen que debes seguir a tu lado. Pero tu miedo y el silencio te ahogaron sucio. Y por ello perdiste a alguien muy importante para tu vida. ¿Vas a vivir en silencio? Ok, te entiendo. Y si es lo que quieres, está bien. Pero entiende que en algún momento tu cuerpo mente y corazón te pedirán al menos un grito amigo amiga guardarse todo tampoco es tan bueno y sí, hay momentos en los que quedarse callado es lo mejor pero limitar a un corazón enamorado y no permitir que se exprese como de verdad quiere no te hace nada bien. ¡Ey! Las palabras tienen consecuencias. Sí. Pero recuerda que cuando de silencio se trata, este es capaz de decir más de mil palabras. El silencio pone en tela de juicio tu palabra esencia pero también las palabras tienen consecuencias cuando no sabemos utilizarlas la verdad es que el ser humano con solo una palabra puede hacer mucho daño pero aún así creo firmemente que si quieres expresarte debes hacerlo sin ningún tipo de límites debes hablar y aclarar las cosas que te hacen mal en caso de estar en una situación poco agradable, claro. En realidad, esto es como un juego. Todo depende de cómo muevas las piezas. Si tienes el mando antes de jugar, analiza muy bien tus movimientos. A veces no decir nada puede ser un gran golpe. Lo cierto, es que el silencio también puede ayudarnos a elegir en qué batalla enfrentarnos. Desde mi punto de vista, lo ideal es saber escuchar. No todo el que habla demasiado es porque tiene la razón, ¿no? Y no todo el que queda en silencio es muy sabio. En realidad, suelo enfocarme. Escuchen el tono de voz de las personas. Si esta es temblorosa, es porque tiene miedo. Si grita mucho, es porque no quiere que noten que no tiene la razón. Sin embargo, estoy de acuerdo que, hay momentos donde lo mejor es quedarnos callados. Por ejemplo, escucha muy bien durante un chisme. Creo que seguir un cuento, como muchos le llaman, y que en este se esté hablando mal de alguien, es un gran error. Demuestra que somos iguales que esas personas. Personas cuya vida no les parece interesante. Y prefieren estar detrás de otra para darle un poco de emoción a la suya. Cuando conoces mucho de un tema a veces estamos tan emocionados de algo que ok decidimos empaparnos en el tema a tal punto que conocemos hasta el más mínimo detalle y queremos hacérselo saber a los demás y no digo que eso está mal de hecho está muy bien el problema es que en ocasiones no sabemos cómo expresarnos y terminamos pareciendo arrogantes bueno así lo ve la otra persona tal vez en realidad nunca sabemos si esa persona nos escucha porque de verdad quiere o solo por soportar. Cuando no sabes nada del tema, lo contrario al anterior, ¿no? Esto ya muchos lo saben, es mejor quedarse callado a decir una barbaridad, aunque claro, si tienes dudas, lo mejor es aclararlas. Lo que no está bien, es que aunque sabes que tienes dudas y que posiblemente no tengas la razón en lo que piensas decir aún así quieres hacerte notar sin importar los resultados o bien durante alguna discusión creo que este es el mejor momento para quedarnos callados y no digo que debamos quedarnos callados mientras la otra persona nos come con sus palabras no pero callar y escuchar nos hará entender muchas cosas Además, cuando hablamos sin estar al menos un poco calmados, podemos decir palabras muy hirientes, podemos decir cosas sin pensar, y estas pueden acarrear un mar de consecuencias casi imposibles de afrontar. Entiendo que quieres hablar porque eres muy bien o bien sabes muy bien lo que tienes la razón ¿no? Pero en esos momentos lo mejor es dejar que la otra persona se exprese, porque tal vez le hace falta.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 Te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te avisará cada que suba algún video. Soy Ricardo Niño, esto es BeLifers y yo me despido. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y ya sabes, ten mucho cuidado.